si sí, resultó el truco funcionó, el truco funcionó. entonces nadie se va a costar aquí es lo que siempre sí se acueste Me agarro todos estos dos asientos <música>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 Trae como todas las instrucciones para las conexiones, o para el aeropuerto. Hay una guía. Este, y te ayuda para que no llegues a ser como todo perdido. Por ejemplo, aquí leímos este, cómo va a ser el tema de las conexiones. Ajá. Y también que había wifi gratis en el aeropuerto. Sí. España. Entonces, eh, es un... pues esos es suplementos, es como suplementos? Ah, también hemos encontrado en esta revista descuentos o alguna promoción. Tailandia, y Bangkok, Era ah, sí. nos dieron un recuadrito que, este, que venía una bueno, maquinada de la Vega. Ok, uh, muy bien. Los muy bien. Y pues el avión este es un avión muy común. No hay, no hay algo que destacar en general. El espacio pues, es un vuelo de dos horas. No le vemos mayor, mayor complicación. Un poquito justo el espacio.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 Que es lo que siempre hace, se acueste. Agarra todos estos dos asientos. Entonces, ya estamos despegando. Vamos a despegar. Estamos al lado de ese A380. Grandote, grandote. vamos a now going to explain the emergency procedures on the British Airways We recommend that you remove your personal Man, es el Indicaciones de seguridad. It is y esto sí tiene los tres no como el otro, que era una burla. De baritas, sus de sus airecitos y su tele, su tele. <tose> su tele. Ser un dreamliner de Royal Jordanian. El es el que 380. 去看不到 ...que cambiar de cámara porque se murió la pila de la GoPro ⁇ Please take care in opening the overhead lockers as like some items may have moved, it could fall out Y este fue el avión de Airbus 319. Sí. Ya. Bye bye. Bye, bye. Ahí Está la Maris. Estamos llegando a Barajas. Hora local. ¿Qué hora es? 8.36 8.36